Eh, mi nombre es Lee Adorno, soy, eh, vivo en, en Union City, New Jersey. Eh, soy or, originalmente de México, de Puebla. Um, y solo quiero hablar un poco acerca de, de lo que, por qué estoy haciendo esta caminata. Um, cuando yo primero vine eh, de México a los siete años, el primer, la primera mañana mis papás me vinieron a enseñar a Nueva York. Y yo estaba en shock porque no creía que había buildings. El, de, de, de saiz de montañas. Um, para mí, aunque estaba cientos de millas de, de distancia de mi casa en México, yo me sentía yo en casa porque tenía yo mis papás conmigo y mi familia conmigo. Ahora que Donald Trump y su administración quiere separar a familias como las mías, yo me siento que mi, mi casa y mi hogar está siendo atacado. Y por eso estoy haciendo esta marcha de 250 millas desde Nueva York a Washington, D.C. Yo ya estoy um, perdiendo la fe completa en los políticos. Por muchos años, ellos siempre han prometido una reforma o algo para ayudar a mis papás y nunca lo han hecho. Uh, por eso es que yo ya no quiero sacarme ni fotos ni hablar con políticos. Yo creo más en la comunidad. Cuando pasa algo, la comunidad responde bien. Cuando pasó Sandy en New Jersey, la comunidad estuvo ahí. Yo creo en la comunidad y no en los políticos. Esta caminata es para darle más eh, energía y más valentía a mi comunidad que todos los días la criminalizan. Ya estoy harto de esto y por eso estoy haciendo esta caminata. Para que mis papás vean que yo soy valiente como ellos lo fueron. Ellos a mi edad cruzaron una frontera y no han volvido a México desde entonces. Yo quiero hacer esta caminata para mostrar que nuestra comunidad es lucha. Nuestra comunidad tiene fuerza y nuestra com comunidad va a ganar. Gracias.